Hola a todos, bienvenidos al primer encuentro de este ciclo de cine, Forum, cine Debate, que organizamos junto a la gente de la campaña Stop Ecocidio España, con el apoyo de la Fundación FICBAR. El propósito de estos encuentros es, a través del cine, poder reconocer, reflexionar y ayudar a instalar el debate sobre los distintos ecocidios que se producen en Argentina y en el resto de la región de América Latina. Para esto habrá disponible... Una película en la página Stop Becocidio, www y después tendremos un debate con un panel de especialistas sobre la temática abordada. En esta ocasión vamos a hablar del agronegocio en Argentina. La película elegida es Andrés Carrasco, Ciencia Disruptiva. Yo soy Valeria Tucci, soy la directora de la peli que cuenta cómo en el año 2009 Andrés Carrasco demostró el efecto nocivo en la salud de los agrotóxicos, agroquímicos, pesticidas, plaguicidas, como le quieran decir, y publicó los resultados en eh, uno de los diarios más importantes del país para que todo el mundo pudiera tener acceso a esta información. Es una película que habla de extractivismo, de ciencia, de soberanía alimentaria, de modelos económicos y productivos, de luchas socioambientales, de educación pública, y si la película puede abordar todos estos temas a la vez y mostrar el profundo vínculo que hay entre ellos, es porque cuando uno empieza a unir los puntos, la imagen que se forma siempre es la del ecocidio. Les quiero presentar a las personas que nos acompañan hoy. Es un panel hermoso. Voy a arrancar por ellas. Tenemos a Sole Barruti, es periodista y escritora argentina. Trabaja en temas vinculados a la alimentación y la industria alimentaria. Participa en distintos programas de radio, televisión y medios gráficos. Es la autora de Mal comidos y mala leche. Dos libros de investigación sobre la industria de alimentos en Argentina. Gracias, Soledad, por estar. Seguimos con Maite Mompo, es directora de la campaña Stop Ecocidio en España y coordinadora para América Latina. Es licenciada en Derecho especializada en ética ecológica, sostenibilidad y educación ambiental. Tiene una larga trayectoria de trabajo en derechos humanos, paz y medio ambiente en colaboración directa con numerosas organizaciones como trabajadora, voluntaria y activista a la par que ha dedicado gran parte de su vida a dar charlas de concientización medioambiental y es una de las responsables de que estemos hoy acá. Muchas gracias Maite. Seguimos con Damián Berseniazzi, es médico legista argentino, profesor titular de salud pública en las universidades nacionales de Rosario y del Chaco Austral, director del Instituto de Salud Socioambiental en las Facultades de Ciencias Médicas de Rosario, autor de varios libros y artículos sobre el impacto del extractivismo en la salud, fue testigo en el Tribunal Internacional Monsanto de la Haya en el 2016, es presidente de Médicos del Mundo Argentina, creó y dirige los campamentos sanitarios. Y por último, quien va a cerrar las exposiciones es el señor Baltasar Garzón, magistrado, juez, abogado, presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón FICBAR, con sede en España, México, Colombia y Argentina con programas en desarrollo en la defensa y promoción de los derechos humanos, la lucha por la transparencia y el desarrollo de la jurisdicción universal, presidente y director ejecutivo del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO de Argentina entre los años 2012 y 2016, autor de 15 libros, múltiples artículos y ensayos, doctor honoris causa por 30 universidades de todo el mundo, y así podríamos seguir toda la tarde con la lista. Eh, bueno, les cuento un poquito cómo va a ser la charla, cada participante va a tener 10 minutos para su exposición, y después vamos a tener algunas preguntas puntuales como conclusión. Si les parece, arrancamos. Muchas gracias, gracias Valeria, bueno, gracias a, a todas las personas que están acá, eh, es un compartir esta mesa. Eh, el, el agronegocio desde Argentina es, es el mejor lugar, creo, para, para contarlo, para, para graficarlo... Básicamente, porque en muchos países hay una pulseada entre el agronegocio y otros modelos posibles. En Argentina pareciera que ya el agronegocio es el modelo que ganó. Cuando uno va al interior del país, lo que encuentra son distintas formas de explotación de, de, de la tierra, de explotación de la naturaleza, de expulsión de las comunidades, de envenenamiento colectivo. Los paisajes que se ven en, en el interior del país son los paisajes del de tri, triunfo de una conquista bélica. Eh, tenemos que pensar que el agronegocio es, eh, deviene de una ideología bélica, es una, es una forma de ataque, es un ataque bajo la intención del control y de su máxima explotación posible, se diseñan modelos de ataque para todo lo que está vivo, ponerlo bajo control, dominarlo, y si no, en lo posible, liquidarlo. Eh, el entramado y los diseños de, de eventos eh, de laboratorio vienen de la mano de eso, ¿no? de cómo acompañar estas armas químicas que utiliza el campo, que fueron derivadas de, de la industria bélica directamente, todas son diseños creados por empresas que trabajaron en las guerras, que hoy en día están al servicio de, proponen la alimentación, pero en realidad es de cómo sacar de la tierra la, la mayor ganancia posible, en el menor tiempo posible, ocupándolo eh, con esta, con, con este, bajo el esquema de este sistema económico, eh, con, con este afán eh, expansivo, ¿no? la idea de que siempre hay algo más por desarrollar, y hay una nueva promesa que se puede hacer para eh, contrarrestar los efectos de, de todo lo que ya acarrea el agronegocio. Y en Argentina ahora estamos viviendo, por ejemplo, la, el lanzamiento del trigo transgénico, que es nuevamente, nos pone, nos posiciona como país en la avanzada de quien primero se anima, somos quien primero se anima a, a agarrar el alimento, a tomar el alimento más consumido por la población y eh, modificarlo genéticamente, se supone que a fin de que eh, soporte y crezca mejor en ambientes secos, en ambientes secos, producto de la transformación climática y la transformación de los suelos, provocada por este sistema productivo, pero bueno, como en este esquema permanente de solución al problema sin hacerse cargo del problema que crearon, eh, eh, sería como, esa es la, la promesa con la que viene este cultivo, y de, de paso, de yapa, acabalgan la modificación para introducir un herbicida más tóxico que el glifosato, que es el herbicida de uso más extendido en el país, en este caso se llama glufosinato de amonio. Eh, están lanzando eso en nuestro país sin, obviamente, consulta previa, es un nuevo experimento y un ensayo sobre la salud de la población, tanto la salud de las personas que viven en el campo, que ya vienen experimentando, luego Damián seguramente va a contar más en detalle esto, eh, pero ya vienen experimentando qué significa vivir bajo el modelo de producción transgénica con un aumento de un mil por ciento del uso de venenos en los últimos 25 años. Ahora lo van a ver eso aumentado con, eh, con la introducción masiva de este nuevo, de este nuevo veneno. Eh, y en el medio, con, eh, con esta eh, expansión inconsulta. Y que, y que avasalla cualquier forma de derecho de los comensales, las personas que van a comer eso, porque de repente de la noche a la mañana van a encontrar su dieta, que hoy ya es carente de muchísimas cosas, porque básicamente esta, esta dieta eh, sobrecargada de harina es la dieta que nos quedó, es el, es el menú posible en la pobreza que se extiende de la mano de esta forma productiva que va avanzando en monocultivos, y en, en, en una forma de comer cada vez más eh, simple, ultraprocesada y basura. ¿no? Entonces, esta, eh, esta introducción de este nuevo evento que se promociona como la solución a las sequías, al cambio climático y nuevamente al hambre, vamos a ver qué resultados tiene eh, en la mesa de todos y todas. En, en números, Argentina está en un 60% de sus tierras cultivables ocupadas ya por un cultivo transgénico, por la soja transgénica, como dije, eso aumenta, eh, aumentó, ha aumentado exponencialmente el uso de, de venenos, básicamente porque la idea bélica, esta, esta respuesta de guerra para, para cultivar, genera obviamente una resistencia a la naturaleza que ni, ni quiere morir ni sujetarse a estas leyes. Entonces, en esas resistencias va creando mecanismos defensivos a los que la industria responde con más y peores venenos. Este sería como una, una nueva respuesta a eso. Eh, y y lo hacen en un contexto en donde todo lo que vemos va desapareciendo. Una de las cosas que a mí me, me, me provoca más, eh, más impacto cuando viajo, cuando, cuando puedo recorrer estos paisajes, es esa idea de devastación y de desaparición, donde no hay eh, ningún derecho que pueda ser válido más allá del, del, del negocio que se quiere, que se quiere extender. ¿no? Eh, entonces, es, es una especie de eventos violentos, crueles, eh, y atroces que, eh, que hacen dar cuenta que nada vale ahí. ¿no? Nada está identificado como valor, sino está legitimado por, esta, por ser parte de esta maquinaria eh, que, que alimenta al, al sistema económico. Y, y eso de que nada valga hace que, bueno, obviamente se piensan derechos como la idea del ecocidio y, y con lo interesante que es y con todo lo que pero luego, ¿quién hace valer eso? ¿De qué manera? Eh, Digo, si no se contempla ni siquiera que las personas que están viviendo en esos lugares, no sé, solamente con ver las imágenes de, de, de cómo viven los trabajadores eh, de, un, de, de, de campos del agronegocio en Argentina, ¿no? con, con, bajo qué derechos eh, están contratados, básicamente ningunos, o de hace 200 años atrás, el campo argentino es uno de los grandes, eh, eh, es uno de los grandes resistentes a cualquier mejora en el derecho laboral, imagínense lo que puede llegar a pensar del derecho de la naturaleza, ¿no? del derecho de cualquier otra especie que no sea eh, la, la propia, que encuentran distinta, que encuentran como, como la única que, que realmente tiene alguna, alguna razón de ser. Eh, a mí me parece eh, eso, perfecto nuestro territorio para entender la falsedad de las promesas, eh, los problemas que acarrearon hasta ahora, y para encontrar también, bueno, obviamente, muchísima organización social, muchísima resistencia, muchísimo trabajo aplicado a una ciencia que busca demostrar que lo que se hace con el agronegocio no es ciencia, sino eh, esto, de cómo destinar eh, conocimientos bélicos a la producción de nuestros alimentos, y, eh, y cómo eso está generando destrozos en los cuerpos, destrozos en los territorios, y destrozos a la hora de pensar que hay un futuro posible. Entonces, también desde nuestro país, y con, con la, una figura como Andrés Carrasco, que inauguró un, eh, una manera de, de, de ejercer la ciencia, no porque antes no hubiera habido científicos que, que se involucraran en el desarrollo de información y de, y de contenido sumamente valioso, sino porque eh, se dio, me parece que fue el primer caso de alguien que se encontró en este fuego cruzado en donde salvo que sirva para legitimar este mismo modelo y este mismo sistema, y para crear este tipo de cosas como más apuestas dentro de la misma fórmula y de la misma ideología, el resto no como es, es descartado, no sirve, es corrido, y, y, y, bueno, y pasa a ocupar un lugar como de pseudociencia prácticamente. Eh, y bueno, y es, esa inauguración que hizo Andrés, eh, luego... Eh, fue acompañada por muchísimos otros investigadores e investigadoras de, de Argentina y de la región, que están dando ahí una batalla súper interesante, pensando en ciencia desde y para los territorios. Así que, bueno, eso, agradezco mucho la invitación, después seguimos hablando en las preguntas. Muchas gracias, Soledad. Y justamente vamos a seguir hablando de ciencia, también nos va a hablar un poquito del rol de la ciencia en la construcción del ecocidio. Damián, te escuchamos. Buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por la invitación, como decía Soledad, para mí también es un honor participar de este, este espacio, en el que la propuesta era también pensar en conjunto cómo es que el sistema tecnocientífico ha ido aportando, y aporta todavía en la construcción del ecocidio que eh, estamos transitando, y que nos está llevando a una situación límite como, como especie y como planeta. Entonces, un poco la, la propuesta era que reflexionemos juntos, que aprovechemos este espacio, que aprovechemos este ciclo para pensar desde el arte, desde el cine, cómo es que las tecnologías han terminado definiendo nuestras vidas. Y en ese sentido, para mí es importante destacar esto que algunos autores entre de los cuales nosotros nos, nos formamos plantean la necesidad de... Eh, de, de denunciar, de desnudar, de evidenciar cómo las lógicas tecnocientíficas de la modernidad, que responden en realidad a las necesidades de las corporaciones, han terminado hipereconomizando e hipertecnologizando tanto la naturaleza como la vida misma. ¿Qué significa esto en términos de eh, salud, que es de a lo que uno se dedica? Significa, entre otras cosas, que hemos ido avanzando durante los últimos años, fue, en realidad, con mucho mayor velocidad, desde nuestro punto de vista, mucho mayor velocidad suicida en los últimos 60, 70 años, hacia la instalación de modos de producción en nuestros territorios, pero no en todo el planeta, sino en algunos territorios, en algunas partes del planeta, modos de producción que son dañinos, que son devastadores, que son destructores de las diversidades y de las lógicas y los principios que hacen posible la vida, con el objetivo de facilitarle a otros territorios sus limpiezas. Esto que nosotros denominamos la geopolítica de la enfermedad, es decir, la utilización de la enfermedad como una estrategia de dominación del pueblo se construye a partir del de traspaso de las formas de producción contaminantes, daninas, ecocidas, hacia las, las áreas de descarte o los territorios empobrecidos del planeta, que generalmente son los de las latitudes del sur. Por eso la agroindustria es un buen ejemplo de cómo el ecocidio se consolida de la mano de un sistema tecnocientífico, y cuál es el rol que la tecnociencia está cumpliendo en la instalación de la cultura del descarte. ¿A dónde está mirando? ¿Qué preguntas se hacen los científicos? La ciencia esa que se autoelige como la única ciencia, y que además se autocataloga como normal, garantizando entonces esta construcción epistemológica de que todo lo que no define ella es anormal y patológico. ¿Desde dónde miran y a dónde miran? ¿Hacia dónde observen hacia dónde pretenden ir quienes sostienen estas lógicas en, en, estos, en estos tiempos? En estos tiempos de crisis civilizatoria, en estos tiempos de crisis ambiental, que no es más que la expresión de esa crisis de civilización. Como ejemplo, tomando lo que planteaba Solar recién, y, y la invitación eh, que nos hacían a participar de este espacio, la agroindustria, y particularmente en, en América del Sur, en Argentina, y, pero en América del Sur, eh, ha logrado construir evidencia para que a nivel global nosotros podamos advertir sin ningún tipo de preocupación respecto a estar equivocándonos lamentablemente los impactos negativos que esto tiene. Un ejemplo que me parece clave en este sentido es el, el recuperar las formas en las que se instalaron nuestros territorios, modos de producción, de transformación de la producción de alimentos que se hacían en nuestros territorios, hacia la producción de commodities agroindustriales que dependen de paquetes tecnológicos aso asociados a la transgénesis y el uso de biocidas. O, en ese sentido, eh, para nosotros es importante identificar cómo eh, nuestros saberes y nuestros haceres cotidianos son claves a la hora de sostener estas lógicas ecocidas que nos están avanzando. Y la ampliación que se ha generado en, en la brecha que hay entre la ética declarada y la práctica cotidiana, no solo de, los, de las grandes corporaciones y de los gobiernos, sino también de las, las comunidades en general, es importante hacer analizada desde nuestro punto de vista para poder identificar cómo el sistema tecnocientífico operó al servicio de las necesidades de las corporaciones en contra de las necesidades de la salud de los pueblos y de la vida en general. En ese sentido me parece importante eh, reconocer, a, como decía recién Soledad y Valeria en su inicio, ¿no? a Andrés Carrasco, que nos planteaba la necesidad de identificar que los avances tecnológicos, los avances tecnológicos que, que incursionan en la naturaleza aplicando procedimientos inciertos, que lo que hacen es simplificar la complejidad de los fenómenos biológicos, con el objetivo de vender certezas y proponer transformaciones de la naturaleza en una gran factoría de productos, en realidad eh, se proponen una, la construcción de una naturaleza artificial, funcional y necesaria para los grandes negocios, que nada tiene que ver con la que garantiza los ciclos vitales en el planeta. Y por eso, me parece interesante a lo que planteaba recién Soledad, de, de lo que está ocurriendo en nuestros territorios con respecto a la agroindustria, agregarle algunos datos para que veamos, porque la agroindustria no es solamente transgénicos que no han sido probados ni estudiados a largo plazo en su impacto sobre las estructuras biológicas antes de ser habilitados asociados a que sí se sabía que eran venenos antes de ser asociados a estas estructuras transgénicas y por lo tanto hoy ya después de los Monsanto Papers y los Parna las Paracuat Papers no hay forma de que las corporaciones puedan negar su rol eh, desde nuestro punto de vista absolutamente dañino, pero además, eh, en conocimiento de lo que estaban haciendo al liberar estos productos químicos que son biocidas y que afectan la vida de todas y todos nosotros, sino que al mismo tiempo de ser una, una herramienta, como decimos nosotros, en el sentido que, también que planteaba Soledad recién, un arma de destrucción masiva, la agroindustria es un arma de destrucción masiva, y nuestros territorios son un claro ejemplo de ello, ¿tá? Nosotros tenemos que reconocer que de la mano de los transgénicos y los agrotóxicos se avanzó en otro proceso que es tan grave como este, que es el de la destrucción del de monte nativo y los bosques que garantizan, entre otras cosas, ni más ni menos, que los procesos de producción de oxígeno que son, son vitales para, el planeta, para la vida tal como la conocemos. En nuestro, solo para que tengamos una idea, entre el año noven, 1990 y... Eh, el año 2019, eh, en Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia en su conjunto, desaparecieron, perdón, no desaparecieron, se exterminaron, se asesinaron, se destruyeron, para habilitarle territorios o terrenos a la agroindustria, 45,26 millones de hectáreas. ¿Qué significan 45,26 millones de hectáreas eh, en superficie? 2 millones de hectáreas por año, sin tener en cuenta los incendios del Amazonas en el año 2019. Significan, como para que lo dimensionemos, unas 38.113 38, 113 ciudades de Nueva York en superficie. Hemos perdido en ese periodo, en 29 años, 1.314 ciudades de Nueva York de montes y bosques nativos que garantizaban, entre otras cosas, la captación de gases de efecto invernadero y la liberación al ambiente y, al, y al, al planeta en su conjunto de oxígeno para que podamos vivir. Hemos destruido a nivel planetario el 64% de las tierras agrícolas habilitadas para la producción de alimentos, porque hoy están contaminadas por agrotóxicos afectando fundamentalmente nacientes de cursos de agua y áreas de recarga de los ciclos hídricos y de los ríos y arroyos que después proveen el agua a las poblaciones humanas y animales. ¿Qué significa esto en términos de daño en la salud para las actuales y las próximas generaciones? Esto también es aporte de la tecnociencia, esto también es aporte de un sistema tecnocientífico que no se habilita y no se permite el desarrollo del pensamiento crítico que pueda poner en riesgo los intereses de las corporaciones. Me parece que en ese sentido es necesario destacar el rol que tienen estos espacios, pero fundamentalmente que tiene el hecho de poder poner desde el arte en discusión el rol que tiene la ciencia, el rol que tiene el sistema tecnocientífico en la consumación del ecocidio en el planetario. Porque, por ejemplo, Argentina tiene 126 principios activos de agrotóxicos o de biocidas autorizados, que son en realidad ya declarados y reconocidos plaguicidas altamente peligrosos. 107 plaguicidas autorizados en Argentina están prohibidos en algún país del mundo por su impacto dañino a la salud, sin embargo aquí están autorizados y se venden. Solo decimos, irónicamente, esto podría tener que ver con que algún funcionario argentino puede creer que los argentinos somos eh, genéticamente más poderosos que el resto del planeta, entonces podemos admitir esos venenos que están prohibidos en otros lados. O quiere decir que también nuestros estados están cooptados por las corporaciones y están jugando al servicio de los intereses del capital financiero internacional en contra de la vida y el derecho a la salud y los territorios salvables de todos nosotros. En ese sentido... Nosotros hemos identificado, recorriendo más de 40 localidades en cuatro provincias de nuestro país, hablando en su casa con más de 150.000 personas, que el avance del modelo agroindustrial de transgénicos y agrotóxicos, además de esto que charlábamos recién, generó un aumento en las disrupciones endócrinas, un aumento en las pérdidas de capacidad de fertilidad de las personas, un aumento en las malformaciones congénitas, un aumento en el desarrollo de linfomas y de otro tipo de neoplasias, aumento en patologías y problemas que se expresan a partir del daño en el ADN en una o dos generaciones posteriores a las generaciones en las que son expuestas a este tipo de sustancias. Por eso nosotros convocamos también a la discusión y al análisis de la necesidad de construir otra ética, y de reconocer al ecocidio como uno de los delitos de lesa humanidad, y reconocer que las corporaciones tienen que poder ser juzgadas por delitos de lesa humanidad, no solamente los gobiernos o las personas que ocuparon estados lugares en los gobiernos. Poner a las corporaciones el banquillo de los acusados por el delito de ecocidio, a partir de reconocer el ecocidio como un delito de desamalidad, creo, es un gran aporte que se podría hacer para empezar a frenar este proceso. Y en eso, en esa lógica y en esa reconstrucción y nueva construcción, repensar la ciencia, repensar nuestro rol desde los sistemas tecnocientíficos creemos nosotros es clave. Para construir una nueva ética, una ética que surja desde otros principios, una ética del cuidado, una ética de la sustentabilidad, en fin, una ética de la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Damián por, por tu exposición. Ahora nos vamos a meter en, las partes más, en la parte más legal del ecocidio, vamos a ir con Maite, y yo Maite para arrancar tu exposición te quiero preguntar, ¿qué es un ecocidio? Sí, bueno, muy muy interesante todo lo que estáis eh, diciendo, realmente pone los pelos de punta, ¿no? La realidad que tenemos ahora mismo, que se está viviendo en Argentina y en otras partes del planeta, pero en concreto en Argentina. Es muy importante, yo creo, delimitar que se considera eh, un ecocidio ecocidio es la destrucción o el daño grave a un ecosistema de forma que sus habitantes, ya sean humanos o no, dejan de tener el disfrute pacífico de este ecosistema. Es decir, estamos hablando de un daño extenso, generalizado y sistemático a la naturaleza, a las fuentes de vida del planeta. Lo que hacemos desde la campaña Stop Ecocidio, que yo dirijo en España y coordino para América Latina, es eh, pues, eh, trabajar para convertir el ecocidio en el quinto crimen universal bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y que así ocupe el lugar que le corresponde jurídica y éticamente eh, junto al genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes contra eh, la humanidad. ...y el crimen de agresión. Esto es lo que queremos en, en esta campaña, ¿no? Eh, como decía el compañero, pues crear esta ley internacional... ...para poder parar este crimen, que es un crimen que atenta... ...no solo contra la naturaleza, sino también contra los seres humanos... ...porque nosotros formamos parte de la naturaleza. Toda la vida en la Tierra está eh, interconectada... ...todos los seres vivos estamos interrelacionados, ¿no? Entonces, eh, ¿qué se considera por ecocidio? ahí Ejemplos muy obvios, ¿no? Como puede ser las arenas bituminosas, los bosques, el incendio, los grandes incendios de los bosques primarios, la sobrepesca, etcétera, y por supuesto que el uso de agrotóxicos es también constitutivo de ecocidio, porque lo que se está haciendo es contaminar masivamente los acuíferos se está envenenando la tierra se está empobreciendo el, el suelo per, eh, fértil se está produciendo una pérdida enorme de biodiversidad es de, también debido a todo esto es, eh, esto desemboca en unos graves problemas de salud, ¿no? lo que es malo para el planeta, está claro que es malo para eh, los, los seres humanos. ¿Y cómo hemos llegado la humanidad, cómo ha llegado a este punto ¿no? en que se está produciendo esta destrucción tan obvia y tan masiva de los ecosistemas de la naturaleza eh, pues eh, y, y por qué se está produciendo a este ritmo tan vertiginoso ¿no? eh, también pensando que cuando se produce esta, destru esta destrucción masiva de la naturaleza esto también lleva consigo aparejado las violaciones graves a los derechos humanos ¿no? Como en, en un lugar como América Latina, la conexión entre destrucción de la naturaleza y violación de derechos humanos es directa. Y yo quiero aquí eh, recordar que de los 212 defensores del medio ambiente asesinados a nivel mundial en 2019, 148 provenían de América Latina. ¿no? Bueno, pues ¿por qué se está produciendo todo esto, todo este desastre? ¿no? Eh, pues está produciendo porque falta una pieza clave. Necesitamos una ley porque no existe ninguna ley que proteja a la Tierra, al planeta. No hay ninguna ley que... ...prohíba causarle un daño masivo. Ya sabemos que lo que no está prohibido está permitido. ¿no? Yo quiero aquí eh, recordar un hecho que ocurrió... ...que le pasó a Polly Higgins, que fue la cofundadora de, de Stop Ecocidio. Polly se encontró en un momento determinado... ...frente al director del Banco de Inglaterra... ...y entonces ella le dijo cómo es posible... ...que a estas alturas sigáis financiando la destrucción de la tierra. La respuesta de este señor fue, porque no es ilegal. He ahí la clave de todo, es que no es ilegal causarle daño a la tierra, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que supondría la creación de esta ley internacional de ecocidio? Pues eh, lo primero es que es la actividad, cualquier actividad ecocida. Cualquier actividad destructiva de la naturaleza se convertiría en un crimen execrable y con él sería un crimen penal y se podría sentar en el banquillo de acusados a todas aquellas personas responsables de esta actividad ecocida. Eh, no se trata ya solamente de que las empresas paguen multas por destruir ecosistemas. No, esto es lo que ha venido pasando hasta ahora en la vía civil y esto no ha parado la destrucción masiva. Se trata de que el que está contaminando... Deje de contaminar. No solo eso, si hay personas responsables de esta contaminación, pues que sean sentados en el banquillo de acusados. Además, también se trata de reponer el daño causado, no se trata simplemente de pagar una multa y ya está. No, no, hay que reponer en todo lo posible el daño causado, ¿no? Si tenemos una ley penal internacional, el, el solo hecho de que se, está, se esté hablando de la creación del crimen de ecocidio ya está cambiando el panorama mundial. La palabra ecocidio, ecocidio ya forma parte de la conversación mundial en todos los países del mundo. Se está hablando de, de actividades que son ecocidio. ¿no? Y esto ya hace que se pueda eh, prevenir eh, nuevos ecocidios. ¿Por qué? Imaginaros que, que tenemos la ley del ecocidio en marcha, no habrá ningún director ejecutivo de una corporación que, eh, que, que quiera ser considerado eh, al mismo nivel ético que un criminal de guerra ¿no? o que un genocida. ¿no? Eh, ¿Y por qué desde la campaña Stop Ecocidio queremos crear esta ley a través de la Corte Penal Internacional? Pues primero porque eh, de todas las posibilidades que existía y que estudió Polly Higgins, ya digo, esta abogada británica que fue la, la cofundadora de, de Stop Cocidio, de todas las posibilidades eh, que había de crear un crimen de cocidio, nos encontramos con que ya existe un órgano, que es la Corte Penal Internacional, que juzga los crímenes más execrables cometidos por la humanidad. Entonces ya tenemos este órgano, no tenemos que crear un tribunal proceso, ya lo tenemos, ¿no? Eh, más o menos se necesitaría el, el, el, desde el momento en que se presenta la enmienda al Estatuto de Roma, que es el documento que rige la Corte Penal Internacional hasta que se creara el crimen, pues pasa, el crimen de cocidio, eh, pues pasarían cinco años, y esto es un tiempo que las empresas necesitan para poder. Eh, cambiar su actividad y pasar de, de, de, de dejar de realizar una actividad eh, cocida. ¿no? También es muy importante tener en mente que en la Corte Penal Internacional cada país que forma parte del Estatuto de Roma tiene, eh, es un voto, cada país un voto, da igual que sea Vanuatu, que, que sea España o el Reino Unido o Argentina. Cada país un voto y no hay derecho de veto. Esto también es muy importante y marca una diferencia muy grande con lo que ocurre en Naciones Unidas en el nivel de la Asamblea de la Asamblea General de Estados Partes, ¿no? de, de la ONU. Eh, eh, también hay que tener en cuenta que eh, qué ocurre conforme eh, una vez que se plantee eh, la enmienda a la Corte, al, al Estatuto de Roma para introducir un nuevo delito, un nuevo crimen, pues conforme los países que están integrando la Corte Penal Internacional. Eh, conforme la vayan ratificando, esto pasa a formar parte de sus legislaciones nacionales. Es mucho más rápido tener una ley que forma parte de la jurisdicción internacional y que pasaría a los ordenamientos eh, nacionales que estar creando un crimen de cocidio en cada uno de estos países. ¿no? También está la garantía, ahora, ahora lo voy a comentar un poquito, también está la garantía de que. Eh, también eh, qué tipo de, de ley se, se crearía, ¿no? Eh, también, por último, eh, respecto a la Corte Penal Internacional, pues eh, decir que se aplicaría la jurisdicción internacional para un crimen que se ha cometido mayoritariamente por corporaciones transnacionales, que a su vez producen... Eh, destrucción en terceros países. Y además, muchas veces este daño producido es transfronterizo. Ya he dicho antes que toda la vida en la Tierra está eh, relacionada, está interconectada, de forma que si en Argentina los agrotóxicos están contaminando los acuíferos, esta, este agua dulce los acuíferos va al mar, contamina el mar. Y en, y en España, que estamos en una parte donde yo vivo, por ejemplo, que tenemos el Mediterráneo, parte de esos agrotóxicos están llegando al Mediterráneo. ¿Mm? Eh, ¿Cómo está avanzando la creación del crimen internacional de ecocidio? Pues la verdad es que después de años en que la cosa iba bastante lenta, costó reintroducir el término cocidio en la esfera internacional. Esto es un trabajo que realizó Poli Higgins durante años. Eh, pues después de todos estos años, eh, tengo que decir que los dos últimos años, desde hace dos años, prácticamente desde que murió Poli, Poli nos dejó en Semana Santa hace dos años, pues prácticamente desde que murió Poli se ha venido produciendo un avance muy, muy rápido. En la Asamblea eh, de, Anual de Estados, parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de hace dos años, ya hubo dos Estados, Vanuatu y las Maldivas, que eh, eh, dijeron que estaban, que ellos eh, querían que se considerara la creación del crimen de ecocidio. El año pasado en esta reunión de las, eh, anual de la asamblea de Estados Parte ya fue un país europeo, Bélgica, el que dijo que sé que, eh, que quería que se considerara la creación de cocidio. Entonces, obviamente nosotros ya vemos que estamos eh, ya a las puertas de la proposición formal de la creación del crimen. Entonces, un avance que también hemos eh, eh, se ha producido estos últimos meses es que a petición de varios Miembros del gobierno sueco, Stop Ecocidio, la Fundación Stop Ecocidio ha convocado a un panel de expertos que son abogados eh, y jueces expertos en Derecho internacional, en derecho medioambiental, en derecho penal, etcétera, eh, que están eh, realizando la definición jurídica de ecocidio. En, en esta en este panel tenemos a abogados como por ejemplo es Pablo Fajardo, que es muy conocido, fue el abogado que ganó el juicio a Chevron por su grave contaminación en la selva amazónica del Ecuador y que ha recibido el premio Goldman. El, el, uno de los presidentes es Philip. Eh, Sans que es eh, toda una, una eminencia en la jurisdicción universal, etcétera. Pues este grupo de abogados están realizando esta definición de eh, lo que eh, tiene que ser el crimen de cocidio, que yo creo que bueno, nadie mejor que Baltasar Garzón para, para hablar de, de este tema. ¿no? Eh, pero lo que se quiere, obviamente, es que sea eh, una, una, una tipificación aplicable en todos los supuestos de cocidio y que además sea jurídicamente sólida y que los países que, que apuesten por la creación del crimen de cocidio eh, quieran, quieran eh, utilizar. ¿no? Es una definición que pueda ser útil. Eh, tenemos ya también eh, muchas personalidades que están apoyando nuestra campaña y muchos parlamentarios en todo el mundo que están trabajando en ello y hablando de ello en sus respectivos gobiernos. Pero yo también desde aquí animo a la sociedad civil, porque no se trata solamente de crear esta ley, necesitamos obviamente esta herramienta eh, eh, eh, a nivel mundial… ...para parar la destrucción, pero los civiles, cada uno de nosotros también tenemos que poner nuestro granito de arena... ...también tenemos que unirnos a esta campaña porque tenemos que presionar a nuestros gobiernos... ...porque a la hora de que, de que se avance esta ley en la Corte Penal Internacional, nuestros gobiernos tienen que apoyar esta creación. Y necesitamos ser la sociedad civil la que presione a nuestros gobiernos y tenerlo muy, muy, muy claro. Entonces, eh, bueno, aquí lo dejo para luego seguir con el debate y doy paso a la, a la cuarta persona que ya digo que es Baltasar Garzón y que, y que hablará eh, de, de este tema eh, con más propiedad ¿no? a, nivel, a nivel legal. Muchas gracias, Maite. Sí, quedó mucha tela para cortar y vamos a la última, la última exposición a cargo del señor Baltasar Garzón. Cuando quiera. Y buenas tardes, noches desde España ya. Eh, interesante, muy interesante el debate y sobre todo uh, ilusionante por el énfasis que ponemos y el optimismo que desplegamos. Si los juristas, los científicos y en todo caso los activistas no somos los que eh, auspiciamos ese optimismo, aunque sea crítico, mal nos va a ir. Desafortunadamente, como ahora mencionaré muy de pasada, hablar de ecocidio no es algo nuevo, no es algo nuevo sino que ya tiene un largo recorrido y, y desgraciadamente eh, no hemos conseguido todavía ni esa definición de ecocidio que ya postulara en su momento y que claramente no sería difícil obtener si necesitamos desarrollar eh, tantos estudios y paneles de expertos para conseguir un concepto es porque hay muchos y grandes intereses en juego y porque eh, lo que hay detrás de esta definición o lo que supone esta definición Describiendo lo que va a ser y es ya en algunas legislaciones el crimen de ecocidio, afectaría a muchos intereses eh, económicos, a muchos intereses corporativos y a muchos intereses eh, de los estados. Por eso y no por otra razón no se ha conseguido definir el crimen de ecocidio como un crimen internacional. Eh, con este nombre, eh, Cocidio, son pocos los países y bastante vulnerables, incluso tachados de los países que aparecen en los índices más elevados de transparencia internacional en relación con la corrupción. Son ocho o nueve países del eh, este europeo, entre otros, pero que al menos dan ese, dieron ese eh, paso de formular como crimen el delito de ecocidio. Pero es cierto que a nivel nacional eh, la protección del medio ambiente se ha ido desarrollando en una forma exponencial, eh, positiva y avanzando hacia esa idea básica para nosotros, para mí, para la fundación que preside eh, que presido de Cibgar de eh, protección de la naturaleza, de considerar a la propia naturaleza como sujeto de derechos de la protección integral del medio ambiente. Eh, no todos los países lo han hecho, pero sí en algunos esa protección... Eh, se produce. Desafortunadamente en Argentina todos sabemos el grave problema que existe con este tema, como también existe en relación con la explotación de recursos naturales en puntos sensibles, vaca muerta y otros puntos en donde las comunidades indígenas, los pueblos originarios, libran una batalla de larga trayectoria y... Podríamos pasar a otros países de Latinoamérica y del mundo. Siempre son los países en los que los recursos naturales están eh, en la línea de, de actuación de las grandes corporaciones los que al final eh, determinan que eh, en otros ámbitos se produzcan hechos de suma gravedad de trascendencia que podríamos llamar de genocidio, de crímenes de lesa humanidad. Y es curioso que se considere los efectos crimen de lesa humanidad o de genocidio y no se consideren las causas. Hoy día creo que, que nadie seriamente podría discutir que hay más base socioeconómica o de intereses económicos en las comisiones de diferentes genocidios que eh, cuestiones identitarias como en otro tiempo aconteció, pero esto es duro reconocerlo, pero ya es tiempo de que sea así, por tanto tendríamos que eh, quitarnos los esos antifaces, esas máscaras que eh, institucionalmente existen en los propios países y a nivel internacional para llamarle a las cosas por su nombre y cuando menos si no podemos erradicar esa ferocidad capitalista de devorar todo aquello que sirva o valga para obtener mayor beneficio, por lo menos establecer los contrapesos necesarios para paliar esos efectos cuando el objetivo es el medio ambiente, pero que en definitiva redunda en un perjuicio directo respecto a de personas respecto de comunidades. Antes se hablaba de los agrotóxicos. Bien, los agrotóxicos y los glisofardos ya hay amplia literatura que de, de, de que su utilización en las campañas de fumigación, por ejemplo, en la sustitución de cultivos, en la lucha contra la droga en países como Colombia, ha supuesto una pérdida de vidas humanas, ataques gravísimos a la integridad de las personas, contaminaciones masivas, pero podemos ir ya a los efectos de, de, de nubes tóxicas, de contaminaciones de de grandes cauces, de ríos y demás que producen una letalidad mucho mayor que cualquiera de las guerras que eh, al uso tradicional se vienen produciendo en este, en este mundo nuestro. Por tanto, es ya el tiempo de que se aborde definitivamente sin estas cortapisas o estas mentiras la tipificación internacional del ecocidio, la normativi normativización del de crimen de ecocidio. Claro que es necesario una regulación internacional. Recuerdo en este momento en la, la cumbre sobre el clima uh, de, eh, que se celebró en, en Madrid, como en la clausura final, la ministra de la Sazón de, de Justicia en ese momento Dolores Delgado decía que era necesaria establecer ya una normativa y una regulación internacional, una jurisdicción internacional que abordara la protección del medio ambiente. Bien, eso es una lucha que venimos defendiendo muchos desde hace tiempo. Está bien que se diga institucionalmente, pero tiene que ser algo más. Tenemos que ir más allá. Esa convención sobre, de protección del medio ambiente aglutinaría las distintas normativas nacionales y establecería una normativa conjunta, como ocurrió con la Convención de Prevención y Sanción del Genocidio en 1948, como ocurrió con los crímenes de guerra en las convenciones de, de Ginebra y de, de, del 49 y el 76, como ocurrió con los crímenes de lesa humanidad mucho más recientemente, en, ya iniciado el siglo XXI, como ha ocurrido con los crímenes de desaparición portada de personas. Es decir, todas aquellas agresiones que se producen masivamente contra la comunidad, contra la sociedad en general, contra las víctimas universales, están siendo reconocidas y curiosamente y paradójicamente, como decía antes, lo que está en la base de casi todas esas agresiones no se reconoce como protección, como objeto de protección fundamental. Y estoy convencido, no convencido, estoy, afirmo tajantemente, que si así se hiciera, incidiría directamente en la eliminación de esas causas, de muchas de las causas que harían que esos crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, disminuyeran sustancialmente. Bien, esto es así, por tanto. Hay que diseñar esos mecanismos. Los mecanismos no, no son muchos pero, pero y, y tampoco son tan difíciles de, de, de establecer. Lo único que hace falta es que exista una voluntad política, esa ética a la que se referían las compañeras anteriormente. Eh, eh, era, es evidente. Tenemos que decirle la verdad a los ciudadanos y los estados tienen la obligación de protegerlos y no de proteger esos intereses económicos para sustentar un modelo económico que dicen que es el único, pero que yo afirmo que es y que tiene alternativas posibles y desde luego cualquier modelo puede ser equilibrado y puede ser tan sostenible que proteja el medio ambiente. La jurisdicción universal que es algo que en lo que me he vaciado prácticamente en los últimos veintitantos años, como muchas otras personas y como gran parte de las víctimas que han sufrido agresiones masivas en sus derechos fundamentales y todavía las siguen, es un instrumento idóneo para avanzar en la investigación y sanción de los crímenes medioambientales, en la destrucción de los ecosistemas, en los crímenes económico-financieros. Así lo, lo, lo planteamos en el año 2014 y en el 2015 con los, principios, los nuevos principios de la jurisdicción universal de Madrid-Buenos Aires. Más de 100 juristas hombres, mujeres, técnicos, científicos, nos concitamos a lo largo de dos años y se hicieron grupos de trabajo en los cinco continentes y finalmente en dos actos muy importantes en Madrid y en Buenos Aires. Y se dio forma a esos nuevos principios donde se recoge por primera vez los crímenes medioambientales como crímenes de lesa humanidad, como crímenes que son objeto de persecución universal. Y creo que ese es un camino aceptable, como también el que Maite refería de la apertura del Estatuto de Roma, de la inclusión en el Estatuto de Roma del quinto crimen de ecocidio, bien sea con la entidad propia de quinto crimen o como crimen de lesa humanidad que puede y debe de incluirse. Y desde mi punto de vista ya hay formas de avanzarlo dentro del propio artículo 7 de, eh, del Estatuto de Roma. Eh, como sabéis, eh, la única cita de los crímenes medioambientales viene en el artículo 8 del Estatuto de Roma como crimen de guerra. Eh, ahí se menciona, pero lo que nos interesa fundamentalmente es en tiempos de paz. Esa es la definición que necesitamos, ese es el avance que precisamos. Y la pregunta es si en guerra, en las guerras tradicionales se establece que el ataque al medio ambiente como medio en sí mismo para producir otro daño se tipifica como crimen de guerra, ¿qué diferencia hay cuando se diseñan unas estrategias económico o corporativas y comerciales que conllevan la contaminación masiva y el envenenamiento masivo de seres humanos científicamente comprobado pericialmente demostrado por tanto, si no se avanza en ese sentido es que hay unos intereses tan poderosos como aquellos que luchan contra la aplicación de la jurisdicción universal cuando afecta a esos intereses y ahí entra de lleno un aspecto que también incluimos en esos principios de la jurisdicción universal, en su reformulación después de 20 años de aplicación, que es la responsabilidad penal de las corporaciones. La responsabilidad penal de las empresas es fundamental. No solo el Estatuto de Roma tiene que ser centrado en las personas físicas, también se tiene que extender a las personas jurídicas, fundamentalmente a las personas jurídicas. Se puede y se debe diseñar esa, ese desarrollo. Eh, el ecocidio, la primera vez que aparece como tal término es en el Congreso de los Estados Unidos en 1970. Después en 1973 se eh, se plantea a Naciones Unidas la primera uh, aproximación para que se haga en la Comisión Internacional de Juristas. Después se debate a lo largo de los años 80, finalmente, el principio de los 90, sí mismo, y se llega hasta el año 94, en que por arte de magia desaparece el término. Claro, no por arte de magia, sino porque países tan connotados como Estados Unidos, como Reino Unido, como Holanda, es decir, precisamente los que acogen, tienen las matrices de compañías como la Exxon, la British Petroleum o la Shell, estaban, dijeron que no, dijeron que no y luego incluso en los prolegómenos del Estatuto de Roma se empezó a debatir para incluirlo como crimen de lesa humanidad y también de golpe desapareció y finalmente solo se recogió en el artículo 8 del Código Penal. Es decir, hay fuerzas, no voy a decir telúricas, pero hay fuerzas claramente identificadas en contra de esta iniciativa, pero ya llega el tiempo, voy terminando, de que eh, la respuesta... La movilización sistemática contra el cambio climático también se extienda a la exigencia de responsabilidades en el ámbito penal y en el ámbito contra los responsables corporativos. Es absolutamente necesario que asuman esa, esa conciencia de que es el tiempo y que estamos preparados para abordar ese desarrollo Estamos luchando por ello, lo vamos a seguir haciendo y con la seguridad de que más temprano que tarde lo vamos a conseguir. No es fácil, no es fácil, pero la labor pedagógica que con actos como el de hoy, cuya difusión es muy importante y que con actos de ese grupo de expertos que está estudiando el propio director ejecutivo, de mi fundación, está, Rodrigo Lledó está participando en el mismo, eh, con los mensajes académicos, con lo que tenemos que hacer en todos los ámbitos, vamos a conseguir que el estado de la cuestión se torne en una necesidad. Y es una necesidad porque si no, también más temprano que tarde vamos a sufrir unas consecuencias irreversibles por haber sido Tan tozudos, tan sordos y tan ciegos. Y no olvidemos una cosa, que el mundo, la naturaleza puede vivir sin nosotros. Nosotros no podemos vivir sin la naturaleza, de modo que no sé quién al final del camino es más titular de derechos, si la madre naturaleza o nosotros mismos que formamos parte de ella. Muchas gracias, Es si ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta antes? ¿Algo que quieran preguntarle a otro? Si no, pregunto, pregunto yo. Eh, una de, la, de las defensas que se hace siempre de, de estos modelos extractivistas es que generan trabajo. Y me gustaría preguntarle a Soledad si esto es realmente así, si generan puestos de trabajo, como dicen. Bueno, esa, esa es como una de las promesas que, que vienen dándose hace un montón. ¿no? Ya hablé de la calidad de los trabajos y de lo que se busca como promover como trabajo, que es básicamente como derechos laborales de hace 500 años, eh, que se perpetúan en, en, en Argentina. La, eh, el agronegocio utiliza todavía mano de obra esclava en, en un montón de lugares, eh, cada tanto hay denuncias, pero también boicotean directamente mejoras en las leyes, de, bueno como del peón rural, que es una de las leyes más boicoteadas por, por el agronegocio. Eh, pero por otro lado, nosotros en Argentina, además de tener como los campos prósperos que dan estos, eh, estas grandes exportaciones, tenemos un 50% del país pobre, ¿no? Y, eh, y, ese, y es, esa realidad es una calamidad, porque lo que está mostrando es que este esquema económico y esta forma de, de, de, de planear nuestra, nuestra economía una, van pasando los años y va enterrándonos en una situación cada vez peor. Eh, así que me parece que es como algo muy, muy evidente. Eh, ni hablar de que, la tecni, de que la mayor tecnificación y que la extensión de una forma de, de producir que necesita, que prescinde, ¿no? El agronegocio eh, prescinde de agricultores. De hecho, le sacó la palabra cultura a la agricultura para dejársela al negocio y, y, y, y gana más cuanto más prescinde de las personas. Eh, pero aún así tampoco termina en este derrame económico que se promete y se continúa prometiendo, eso, para mí, que tengamos al 50% del país en la pobreza, es un claro ejemplo en un país exitosísimo en el agronegocio. Es un claro ejemplo de, de un modelo que no cumple su promesa básica, que es ser funcional ni siquiera a este sistema económico para los que no son eh, ni dueños de las empresas ni empresarios rurales. Yo quería, yo quería añadir algo más. Siempre, siempre es el mismo discurso. Siempre es el mismo discurso. Si se trataba a través de procesos penales o de la jurisdicción universal de exigir responsabilidad a los máximos dirigentes causantes de genocidios o de terrorismo de Estado. Si se exige la responsabilidad a genocidas o a los que han propiciado trabajo esclavo o han explotado sometido a la esclavitud a, a, a cientos o a decenas de, de, de, de personas, a una situación absolutamente inhumana, siempre se dice que atacar esto o investigar esto supone un desequilibrio, supone una desestabilización política y al final lo único que ocurre es que se atenta a, al sistema a, brutal de, eh, de obtención de beneficios con el mínimo coste posible. Porque eh, quizás habría que decirle a todas estas grandes empresas y corporaciones que tan necesario y que tanto trabajo dan que repartieran equitativamente todos los recursos, por ejemplo, de momento dirían que ya no es rentable, es decir, es rentable para ellos evidentemente, pero estoy seguro que si en vez de esas grandes extensiones de, de, de, de, de terreno que se utilizan para cultivos agrotóxicos o con transgénicos, etcétera, se destinaran también a agricultura social, a proyectos comunitarios o cooperativas, o en fin, muchos sistemas que hay en el mundo que no es solamente el estrictamente capitalista y los extractivistas, etcétera, estoy seguro que el mundo no se acababa. Por tanto, lo que ocurre es que es un sistema de ganancia brutal y en el que las, las normativas eran prácticamente inexistentes, eh, como la excusa de buscar el dorado, pero para mantener las riquezas de los reyes, ¿no? en particular en ese caso y en ese tiempo la de los españoles, eh, eh, y sin embargo no, a, no acogen otras dinámicas que darían igual o más rentabilidad para uh, subsistencia y para trabajos dignos a las personas que trabajan en ese ámbito. Si se me sí, además… Um, no, no, perdón, Era, eh, Maite, si quieres tú no hay problema. ¿Puedo? A mí me gustaría añadir a lo que ha dicho Baltasar, que es cierto que siempre se dice lo mismo, no es que da trabajo, etcétera, no, eso eso no, no es real es realmente lo que hace es dar más dinero a unos pocos, es la concentración del dinero en muy poquitas manos a costa de lo que sea eh, pero además hay, hay otro aspecto y es que hace dos años en, en un informe de Naciones Unidas ya decía que para salvar el hambre en el mundo que fue el principal argumento que utilizaron eh, las compañías como Monsanto para introducir los transgénicos y la revolución verde que se produjo verde, entre comillas, que se produjo en la agricultura su argumento era el acabar con el hambre del mundo y sin embargo hace dos años Naciones Unidas eh, sacó un informe que dijo que la mejor forma de, eh, eh, de, de que se produjera una alimentación masiva de toda la población y que se podía lograr era a través de la agricultura ecológica y de consumir también hay que cambiar nuestros hábitos de consumo consumir productos que se producen a nivel local ¿no? y esto yo creo que es una, una cosa a tener muy muy muy en cuenta, ¿no? Este argumento que está totalmente tirado por los suelos de, de, de que es que necesitamos tener estas grandísimas extensiones de monocultivo que para poder mantenerlas se necesitan los agrotóxicos porque hay que alimentar a la población mundial, ¿no? Esta es una de las grandes mentiras que, de las muchas que están vendiendo a la población. Sí. Dos, dos, dos datos o que me parece que pueden ayudar a, a fortalecer lo que se ha dicho recién. En Argentina, por ejemplo, desde el año 2002 hasta hoy, se extinguió o desapareció un productor cada dos horas. Digo, con, desde que se instaló este modelo de producción en Argentina de agroindustria de commodities, que no produce alimentos, sino que produce commodities hasta hoy, han desaparecido... 83.000 explotaciones agro, agropecuarias. Digo, hay un, a una concentración eh, de la tierra en eh, muy pocas manos, al punto de que hoy el 16% de las sociedades anónimas, que son las instaladoras y propiciadoras de la política de los commodities agroindustriales, eh, maneja y es propietaria del 38% del territorio producido. O, produ perdón, productivo. Digo, como datos, ¿no? Porque esto, esta falacia de, sin, este, sin la agroindustria no tenemos trabajo. La agroindustria ha generado refugiados ambientales en nuestros territorios, a un volumen, a una velocidad inaudita, e incluso imposible de ser eh, metabolizada por las organizaciones de nuestras sociedades. Y esto tiene que ser dicho. La falacia de que sin esta agroindustria, el mundo se muere de hambre, nosotros entendemos que no solo es falacia, sino que es, es rápidamente desmontable. Cuando uno dice 15.000 años, 15.000 años de modelos de agricultura y de diálogo con el territorio para producir alimentos, permitieron que nosotros existamos. 15.000 años venimos produciendo desde la agricultura, el trabajo y el reconocimiento de los tiempos de la tierra. La, el, la revolución verde tiene no más de 60 años. ¿Cómo fue que pudimos vivir como humanidad 14.940 años sin la agroindustria de transgénicos asociados a agrotóxicos, si es que realmente ese es el único modelo que permite el hambre, que el hambre se termine en el mundo? Y finalmente, desde que la agroindustria de transgénicos y venenos, y, ah, primero la de venenos y después la de transgénicos y venenos, se instaló en el mundo hasta hoy, se triplicó, según datos de la FAO, la producción de alimentos a nivel mundial, yo prefiero hablar de comida más que de alimento, porque Soledad saben mucho más que yo de esto, pero digo, no todo lo que introducimos en nuestros cuerpos hoy es alimento, pero se triplicó la producción de comida, ¿tá? y esa triplicación de la producción de comida no significó una disminución de los porcentajes de hambrientos en el planeta, sino por el contrario. Entonces, son mentiras que no podemos seguir sosteniendo, y que quienes las sostienen tienen que hacerlo con la carga de la vergüenza encima de saber que están sosteniendo falacias y mentiras que solo sirven para profundizar el ecocidio. Era eso nada más. Muchas gracias, Damián. Yo tengo una pregunta para Baltasar o para Maite. ¿Qué herramientas tenemos hoy contra, contra el ecocidio? Bueno, las herramientas que tenemos como tal ecocidio solo en los países donde está reconocido pues, como Georgia, Kazajastán y otros más, hasta un total de nueve, ocho o nueve países. Eh, luego está la protección del medio ambiente, como decía en mi exposición, ha ido evolucionando de una forma muy interesante. En España hay una normativa y una tipificación de hechos como delitos, muy interesante. Hay una protección del medio ambiente con organismos especializados en el mismo, pero falta una normativa internacional. ¿Por qué? Porque en cualquiera de nuestros países que hayamos atendido a desastres medioambientales vemos que rápidamente trascienden las fronteras. Pensemos en lo ocurrido en la Amazonía. Pero pensemos también en Indonesia, en las nubes tóxicas, en muchos, en toda la contaminación de los grandes ríos que en sus cabeceras como en las mesetas de, del Tíber, del Himalaya, se produce la contaminación de los diferentes ríos que después eh, pasan por eh, países tan superpoblados como China, Bangladesh, India, etcétera. Es decir, Falta una normativa internacional que es, creo, lo fundamental, porque ahí se establecerían las normas que son las guías y la exigencia de cumplimiento de los países que ratificaran esa convención y se podrían establecer, como decía, la tipificación correspondiente también. Y eh, el Estatuto de Roma. Pero dentro de, de, de lo que hoy día tenemos, y eh, de hecho nosotros estamos estudiando y algunas iniciativas hemos avanzado, eh, hay que eh, partir de la base de que eh, tenemos que interpretar la normativa de cada uno país y eh, otras convenciones para ver si podemos eh, avanzar en la investigación de hechos criminales claramente demostrables sí y que afectan a diferentes países. Y ahí, como decía antes, en la última cláusula de, de, de los, del artículo 7 del Estatuto de Roma, aparece la, la tipificación de otros actos de, de igual o similar naturaleza que eh, se puedan cometer de forma diferente, pero que tengan los dos elementos fundamentales, que sean una política, que puede ser del Estado, o de una corporación y una sistematicidad. Podrá ser dificultoso eh, comprobar la intencionalidad, pero no imposible, para eso se ameritan in investigaciones que podrían ser, de conceptuarse así, eh, perseguibles a través del principio de jurisdicción universal. Eso existe, insisto, estamos planteando en distintas uh, jurisdicciones o estudiando en profundidad para uh, desarrollar uh, acciones de este tipo e incluso pues, dentro de lo que es la... Uh, Fiscalía de la Corte Penal Internacional eh, están suscitándose esas situaciones y sobre todo atendiendo al, uh, al documento, hay un documento muy importante de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de 2016 en donde se establecía la catalogación o priorización de los diferentes casos que iba a abordar la Fiscalía y que se hizo público el 15 de septiembre de 2016. Voy a decir los puntos esenciales, desgraciadamente, ¿alguien me puede decir? Bueno, es de nuevo la historia de una ilusión desvanecida, porque del 16 al 21 han pasado ya cinco años y, consecuentemente, también ahora la fiscal Fatou eh, facto se marcha el mes que viene y por tanto veremos a ver lo que hace el nuevo fiscal de la Corte y si también considera una prioridad la protección del medio ambiente. Pero en ese documento, en los párrafos eh, 40 y 41, abría la puerta a la focalización de las investigaciones y la persecución de crímenes medioambientales en el contexto de la Corte Penal Internacional. Y voy a leer un párrafo que tenía recogido aquí para que veáis por dónde iba. Se decía, el documento de la Fiscalía, al tratar de la gravedad de los crímenes como criterio de selección de casos, afirmaba que, y cito textualmente, el modo de comisión de los delitos puede ser valorado a la luz, entre otros, de la existencia de elementos de particular crueldad, incluyendo los crímenes cometidos por medio de o que resulten en la destrucción del medio ambiente o de bienes protegidos. El impacto de los crímenes puede ser valorado a la luz de, entre otros, el daño social, económico o medioambiental infligido en las, en las comunidades afectadas. Es decir, eh, de acuerdo con este documento, las pautas de la Fiscalía para la priorización de casos serían la vulnerabilidad de las víctimas, el terror inculcado y el daño social, económico y ambiental infligido en esas comunidades afectadas. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues que la Fiscalía en sus investigaciones iba a poner o pone énfasis en estos oh, crímenes que se puedan cometer por medio de o, a través, o que tengan como objetivo esa destrucción. Bien, es un avance. Es un avance que complementa el artículo 8 del de, eh, Estatuto de Roma en que sí se establece como crimen de guerra esa destrucción del medio ambiente o como instrumento de. Por tanto, contestando a la pregunta ¿qué existe hoy realmente las legislaciones internas, el artículo 8 del Estatuto de Roma y la interpretación que podamos hacer del artículo 7 y esta iniciativa de la Fiscalía de la CPI y a través de la Jurisdicción Universal, la interpretación en cada uno de los estados que reconozcan esta jurisdicción y puedan ejercerla para considerar algunos crímenes medioambientales o de destrucción de ecosistemas como crímenes de lesa humanidad y, por tanto, objeto de persecución universal. Muchas gracias, Baltasar. Maite, ¿querías agregar algo? Eh, sí, eh, a lo que ha dicho Baltasar, que obviamente es, es todo lo relacionado mientras está, mientras se crea esta ley de ecocidio que tenemos en el horizonte, eh, yo quería bajarme a la realidad actual y, y ver cómo eh, alguien que está sufriendo, que es víctima de un ecocidio, o que a una persona que ve que se va a cometer un ecocidio y quiere pararlo, eh, ¿Cómo poder proteger a esas personas eh, frente, a, el, eh, frente a, a este ecocidio? Pues eh, en el supuesto de que tú estés en este caso, ¿no? una persona está en el caso de que esté sufriendo un ecocidio y hace una protesta pacífica para denunciar que se está produciendo un ecocidio, o bien cuando eh, tú... Te va, eh, sabes que se va a producir una actividad ecocida y haces una protesta pacífica para evitar que esto suceda y eres detenido y eres llevado a juicio eh, por... Eh, Haber causado esta. Haber formado parte de una protesta pacífica, pues esta persona puede hacer uso de una herramienta que puso en funcionamiento también Polly Higgins, que es el declararte, la posibilidad de declararte protector de conciencia, es decir, de apelar a este juez que te está juzgando por tu acto pacífico eh, de denuncia de un ecocidio, eh, el, el apelar a la conciencia del juez y decir: Mira, yo he hecho esto por motivos de conciencia, no soy un delincuente normal. ...y como prueba de ello está el hecho de que yo me he hecho protectora protector eh, de la Tierra... ...formo parte de un documento, eh, que el documento de protectores de la, del Fondo Fiduciario... ...de protectores de la Tierra, que en su artículo cuarto tiene una declaración de amor a la Tierra... ...y un compromiso a protegerla, ¿no? el reconocimiento de que todos los seres vivos... ...tienen derecho al disfrute pacífico de, de, de, lo, de los ecosistemas donde viven. Entonces yo creo que esto es una herramienta eh, clave que se debería de empezar a usar en todo el mundo. De hecho, ya hay activistas eh, medioambientales que la están utilizando cuando han participado en una protesta pacífica. Porque también aquí hay un elemento clave y es que nos tenemos que unir todas estas personas que estamos eh, tratando de defender y de proteger a la Tierra, de defender los derechos de la madre Tierra. Nos tenemos que unir, eh, ya sea cual sea el ecocidio que estamos, que estamos siendo víctimas o que estamos presenciando que está ocurriendo. Y una manera de unirse es eh, pues unirse al movimiento de protectores de la Tierra ¿no? y además pues el poder utilizar esta herramienta de eh, protectores de conciencia. Vale, creo que Valeria se nos cayó, pero no pasa nada. Tenemos alguna preguntilla más por aquí, que os traspaso. Eh, para Damián y Soledad, por ejemplo, eh, partiendo del caso de Carrasco en el documental, ¿cómo está la situación eh, actualmente en cuanto a la difusión de información científica crítica que contradice a las grandes empresas y los gobiernos? Facilita. Bueno, Yo arranco y Soledad, que es la que sabe más, tiene una mirada más amplia que yo puedo profundizar. En Argentina, particularmente, tenemos un, un, una situación que es al menos interesante. Por un lado, hay una cantidad cada vez más importante de personas que trabajan en el campo de la ciencia que empiezan a sumarse a movimientos de ciencia crítica, de ciencia digna, de ciencia con, con, que, que expresa y explicita un compromiso con la comunidad, y al mismo tiempo, una política institucional desde el Estado de estímulo de la ciencia mercenaria, de la ciencia corporativa, de la ciencia al servicio de las, las industrializaciones o la hipertecnologización de la vida y la naturaleza. Entonces, ese doble juego es, es muy complejo, porque los mismos científicos que pretenden tener una mirada crítica son sancionados con la no eh, selección para asignación de subsidios, o con la limitaciones en las posibilidades de pertenecer a las élites eh, científicas de nuestro país cuando empiezan a hacer valer su voz como le pasó a Andrés Carrasco eh, que, que sufrió en carne propia el haber osado eh, poner en cuestionamiento el rol que el sistema tecnocientífico estaba teniendo como cómplice de, de este ecocidio. Eh, y creo que eso en mayor o menor medida nos está afectando en la, a algunos eh, más directamente, a otros más indirectamente. Algunos hemos podido vivir más eh, en carne propia ese, ese embate y otros lo, lo ven y, y lo viven a partir de, de lo que ocurre en otros espacios. En general es, es muy complejo poder avanzar eh, en, este, en este contexto, pero la unión, la, la, la comunión, el encontrarnos, el haber logrado romper los compartimientos estancos en los que históricamente los equipos científicos funcionaron, creyendo que el mundo se resolvía en el laboratorio de cada uno, y de acuerdo a la, a la experticia individual de cada uno, creo que ha sido una gran estrategia de, de organización para construir estas resistencias de las que tanto el doctor Garzón como Maite vienen planteando que son necesarias para darle sustento a los sistemas jurídicos, ¿no? resistencias que, que construyen desde... el por un lado estar al lado de las comunidades y luchando con las comunidades porque somos parte de ellas y por otro lado generando un saber que legitime lo que los pueblos vienen reclamando hace años que es que no es posible pensar la salud de los seres humanos en territorios enfermos y no es posible seguir callando como sociedad ante la destrucción y la transformación de nuestros pueblos y nuestros territorios en las áreas de sacrificio del planeta. No sé si más o menos responde eso. Bueno, muchas gracias, Damián. Tenemos que ir cerrando. No sé si alguno quiere agregar alguna cosita más, alguna conclusión. Por más, que, más que conclusión y abundando en lo que decía Damián. Para los juristas eh, resulta fundamental no solo el análisis jurídico de los preceptos, evidentemente tenemos que contar con normas jurídicas que comprendan y tipifiquen, sobre todo en el ámbito eh, penal, pero no solo se compone eh, la acción de protección del medio ambiente y de la humanidad a través de mecanismos de sanción penal es mucho más amplio. Por tanto, para nosotros es fundamental la educación, la pedagogía y los análisis científicos. Si no nos apoyamos en análisis científicos o en los hechos contrastados, los juristas no nos podemos inventar la, la, esa tipificación es una consecuencia de algo que está ocurriendo y que, como en este caso, quienes conocen de la trascendencia, por ejemplo, estamos hablando de los agrotóxicos, eh, tienen que ponerlo de manifiesto. Yo sé que es complicado encontrar los científicos independientes y que no dependan económicamente de las grandes corporaciones. Lo hemos visto en todos los grandes casos de ante cortes internacionales, cortes de arbitraje, en la Organización Mundial del Comercio, etcétera Hay dictámenes en un sentido o en otro, pero hay que eh, trascender y profundizar más y buscar ese bloque científico que de una vez por todas comprenda y nos muestre a través de esa pedagogía y de esa educación en la que tenemos que contribuir todos en que realmente nos estamos jugando nuestro futuro que es ya, que es en este momento, es decir, que no nos cuenten. Eh, milongas y que no nos digan eh, eh, teorías negacionistas locas que llevan al planeta a una especie de, de, de suicidio colectivo inducido. Por eso creo que es tan esencial las enseñanzas, la educación, la pedagogía, incidir, incidir, incidir, incidir porque yo puedo reiterar mi discurso de jurisdicción universal, pero si después cuando tengo que montar un caso para presentarlo, no tengo la consistencia científica de quienes me tienen que ayudar en ese en ese contexto, difícilmente vamos a convencer a quienes desde luego no están dispuestos a aceptar ni tanto así para uh, perder esa posición de privilegio económico y de poder que tienen. Sí, muchas gracias, y coincidiendo con eso, creo que la importancia de Andrés Carrasco acá fue que justamente le dio el respaldo científico a los pueblos que ya venían luchando y que venían pidiendo esto, y eso permitió un salto muy, muy importante. Eh, bueno, si alguno quiere decir alguna cosita más... ¿Estamos? Bueno, agradecerles a todos los que participaron, en serio, fue una charla muy linda. Eh, si quieren ver la peli, está, eh, creo que un día más, en la página de Stop Ecocidio y si no, en la plataforma de Filmin, está disponible para toda España. De nuevo, muchas gracias a ustedes y a los que están mirando, y hasta la próxima.